hola que tal chicos y bienvenidos a un video más de fifa móvil este sería mi tercer video de canje de doblones así que hoy voy a ir este a canjear lo que es este el tercer mapa voy por son un medio izquierdo con de 96 y también voy a sacar a este alexis sánchez un extremo izquierdo con gr 97 nada más que antes de sacarlo eh, como podrán ver tengo únicamente 3545 doblones y para poder lograr estos, estos dos objetivos, necesito 3550 doblones, así que estoy 5 doblones corto, Por lo que voy a tener que ir a la tienda a comprar uno de los sobres pues, para recoger los doblones que me van a dar ahí. Porque no me pienso esperar ya hasta mañana, queda muy poco ya del evento. Así que eh, vamos aquí a lo que es la búsqueda del tesoro y vamos a comprar este sobre de 500 mil monedas para este, sacar los doblones que me hacen falta ojalá se venga algo bueno, sea un jugador estaría genial si no, pues con los puros doblones me voy a conformar así que, vamos a abrir el sobre vamos a ver que lo primero que sale 18 puntos vela, ok 3, establecer el rumbo, ahí está, muy bien ya con eso ya saco los 5 doblones que me hace falta 14 doblones, falta algo más creo que es un jugador, a ver, vamos a ver sí, un jugador rl 80, nada mal. así que vamos a darle aquí a continuar y vámonos para allá a lo que es el evento. Bien, pues ya con eso ya logro juntar 3,559 doblones, más que suficientes para sacar a los dos eh, jugadores. Así que voy a pagar la oferta para habilitar el mapa 3. Ya saben que lo voy a pagar con nuestros eh, chipapoints que estuve eh, juntando durante todo el evento. Así que voy por él, se van 1,000 chipapoints más. Y se viene, eh, creo que son, quedan, responsabilidad que o monedas monedas bien son 2 millones de monedas no está nada más que me hace falta porque este voy a gastar muchos muchos muchos millones de monedas porque voy a hacer una subida de rango y probablemente aumente más mi grl este en mi último team así que eh, pues igual que les parece si hago un corte aquí hasta que llegue con son y ya que esté en su nodo pues vuelvo al vídeo para mostrárselos este como lo como lo saco unos momentos después Bien, pues ya estoy acá en el último nodo para recoger este son, así que voy por él. 275 doblones y voy a juntar otros 1100 refuerzos de habilidad. En total junté 7300 refuerzos de habilidad nada más para sacar a son, Así que no está, no está nada mal, voy a subir a, a varios niveles con refuerzo de habilidad. Y vamos a darle aquí mostrar hasta que llegue la última carta para que nos salga este son. Ok, bien, pues se viene son en 3, 2, 1. están en son de media 96 tengo ya este uh, son todos así que pues no sé qué voy a hacer no sé si quedarme con ese son o con el son todos voy a ver las stats y la voy a comparar para ver con cuál de los dos me quedo ahora vamos a seguir acá por el camino para alexis sánchez eh, igual que les parece si hacemos un corte y regreso con ustedes ya que esté en el nodo para sacar a alexis sánchez unos momentos después bueno pues ya estamos acá de regreso, eh, ya estoy acá en el último nodo para sacar a este eh, Alexis Sánchez Son 300 doblones y voy a recibir 1200 refuerzos de habilidad más Por haber sacado esta carta de Alexis Sánchez, así que pues no está nada mal Ahora eh, voy por él, se vienen primero los refuerzos de habilidad Vamos a darle hasta el último para que podamos ver cómo sale la carta de Alexis Sánchez okay, se vienen 3, 2, 1 Ahí lo tiene un Alexis Sánchez con GRL 97 Pues ahí están ya chicos, se vinieron varios refuerzos de habilidad Vamos acá a mi equipo para ver este cuántos voy a poder subir Ok, eh, yo prefiero usar este, a varios jugadores que usen el mismo refuerzo de habilidad Por dos razones, es más rápido para subir de GRL Y además de que se ahorran varias monedas, así que Probablemente están pensando pues que Cómo voy a hacerle para subir los niveles de mi refuerzo de habilidad Si no tengo monedas, únicamente cuento con 4 millones como podrán ver pues, ya saben, ya salen un poquito caros, está subiendo los refuerzos de solidaridad para llevar a este a nivel 13 son 500 mil monedas y pues van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 que serían más o menos unos que los pues 3 millones así que vamos a ver no, mentiras antes mejor voy a ir por las monedas tengo unas ventas que no he reclamado que se las voy a mostrar son todas estas, son las ganancias que tengo pendiente He estado más o menos aprendiendo a tradear. Eh, todavía me falta un poquito de práctica, pero creo que ahí la llevo. Esta carta de Eshvolo, eh, la compré antes de que iniciara el torneo de la sexta temporada de ataque enfrentado. La carta estaba muy, muy, muy barata. Eh, la estuve comprando por menos de 50 mil monedas. Algunas cartas de este, de este portero este, las llegué a conseguir hasta por 36, 38 mil monedas. Demasiado baratas. Eh, intuí de que iba a subir de valor Ya que era el único portero eh, Con carta oro Así que pues, pues Me arriesgué en comprar a varias cartas de ellas Con la intención de que pues venderlas después A un precio mayor Y pues sí, sí me salió la verdad Obtuve casi 130 mil monedas de ganancias Y no estuvo nada mal la verdad Otra carta con, también con la que traje Fue con esta, la de embolo eh, este, La estuve consiguiendo por Debajo de 200 mil monedas y también su precio subió la vendí en 400 monedas así que le saqué el 100% de ganancias otra carta también que eh, con la que tradié pero no, no hice mucho fue con la de Vanega la estuve comprando también eh, por 250 mil monedas o menos y pues la terminé vendiendo en 400 monedas casi casi el doble de ganancias cuando concluyó la quinta temporada de ataque enfrentado estuve comprando a jugadores de GR87 de esos jugadores que nos dan en la recompensa como fue Cellini Hazard eh, Lewandowski Bale Y la de Suárez Todas esas cartas chicos, todas las cartas las estuve comprando por debajo de 900 mil monedas Algunas de ellas hasta por 750 mil monedas Así que pues la invertí Y pues ahí están las ganancias, miren eh, Algunas de ellas las vendí en 1.750.000. millón vamos, ah, vamos a recogerlas Vamos a ver cuántos, cuántos millones me traigo Tengo actualmente 4 monedas Así que vamos a recoger todas Y vamos a ver con cuántos millones termino Pues ahí está chicos, ahí está 30 millones de ganancias No está nada mal, la verdad está tremendo este, estar haciendo estos tradeos Y ahora sí, con esas monedas ya puedo hacer lo que tenía planeado Y lo primero que voy a hacer es subir mi refuerzo de habilidad A ver hasta dónde llego Creo que con ellos voy a, poder ir, voy a poder subir un punto de GRL Así que, vamos primero con el de contrajugada Son medio millón de monedas y le sube un punto tanto a Son, Ococha y Rodríguez Son tres jugadores que uso con este refuerzo de habilidad Así que con medio millón voy a conseguir tres puntos más de GRL para mis jugadores. Vamos a darle continuar. Bueno, se viene la recompensa por haber subido al nivel 79. Vamos a pedirla de una vez. Ahí está. Ya no puedo subirla a nivel 14, pero vamos con la, con la que sigue. Tengo agresividad. Igual tengo a 3 jugadores. Tengo a Maldini y David Luis. Son 400.000 monedas por 3 puntos más de GRL. Ya llevamos 6. Ahí está y todavía puedo subir otros 3 puntos al mismo refuerzo de habilidad para llevarlo a su nivel 13 así que vamos a entregar este medio millón de monedas y ahí está, ya van 9 puntos de GRL y únicamente me ha costado 1.400.000 monedas y todavía faltan refuerzo de habilidad por los que voy a subir vamos ahora con el de velocidad, tengo a dos jugadores, tengo a Salah y a Cristiano Ronaldo voy a llevarlo a un nivel 12, le van 400.000 monedas y 2 puntos de GRL más para mis jugadores Ahí está, todavía puedo subirlo aún más a nivel 13 por medio millón de monedas. Otro dos puntos más de GRL para los jugadores. Ok, ahí llegó ya. Vamos por el siguiente refuerzo de habilidad. Ahora sigue el de estirar de portero que es para Yachin, Medio millón de monedas y lo subo a nivel 13 ya. Muy bien, el siguiente es el de ritmo. Tengo nomás a un jugador, que es este Abomeyang. Vamos a llevarlo también a nivel 13. Otro medio millón de monedas por un punto más de GRL jugador. Y por último, el refuerzo de habilidad de volante que es para este Petit. Voy a entregarle 400 mil monedas. Para llevarlo a nivel 12. Y no, me quedé muy cerca para poder llevar este a nivel 13. Pero bueno. No, no, no, a ver, a ver, a ver, ¿qué, qué, ¿qué estoy diciendo? Todavía puedo subirlo a nivel 13. Así que voy a entregar medio millón más. Para darle un punto más de GRL a este Petit. Y ahí está. Ahora sí, alcanzo nivel 80. Bueno, vaya, pues vamos a reclamar también la recompensa esa. Ahí está. Ahora sí, están todos los refuerzos de habilidad. No llevé la cuenta de cuántas monedas me gasté en, en estar subiendo los refuerzos de habilidad Pero subí 17 puntos de GRL. Yo creo que aquí le voy a estar poniendo la cantidad de monedas que gasté por esos 17 puntos de GRL. Así que vamos a ver cómo quedó el equipo. Eh, fácil subir un punto de GRL, ahí está. Ya llegué a 116 y estoy a 4 puntos de GRL para llevarlo a 117. Así que voy a ver si puedo subir a unos jugadores unos cuantos puntos de GRL para llegar a 117. Pero antes de eso, este, no quiero gastar más monedas. Porque quiero subir de rango a uno de mis jugadores Así que vamos acá a los jugadores Y al jugador que voy a subir de rango en esta ocasión va a ser a, a Yachin Y para ello voy a entrenar a este portero no. No. no sé cómo se pronuncia la verdad, está medio complicado Pero lo voy a entrenar para llevarlo a un gr 95 Para usar su carta en la subida de rango de Yachin Así que vamos para allá Voy a entregarle a este Casillas Y unas cuantas fichas de las de $25,000 que son las que estuve obteniendo en el evento de la búsqueda del tesoro. Ok, con estas nada más. Porque las demás las voy a usar para, este, para Yachin. Y le voy a entregar unas cuantas fichas más de 10.000 puntos de experiencia. Ok, ahí está ya. 5 puntos de GRL. Y se van 2.322.000 monedas para subirlo de GRL. Y ahí está ya su carta de 95. Que es la que voy a usar para eh, dársela a, a, en la subida de rango a Yachin. Bien, ahora le toca, es el turno de Yachin. Voy a llevarlo a su Gerle 100 para subirlo de rango. Y para ello voy a entregar estos 500.000 puntos de experiencia de Yachin. Y también voy a entregar a este Overman de Gerle 90. Y voy a darle estas eh, cartas de 25.000. Bien, ahí quedó. Y vamos a dar también estos eh, puntos de experiencia de portero. También le voy a dar las cartas de punto de experiencia de icono Para alcanzarlo a subir de rango a 100. Bien, pues ahí está ya chicos. Ya llegó a sugerirle 100. 4.141.000 para llevarlo a 100 básico. Así que vamos a entregárselas. Y ahí quedó Yachin, Queda en 113 por los refuerzos de habilidad que tiene. Y es momento de subirlo de rango. Así que vamos a dar a este bufón. De carta básica 90 Y al recién subido a GR95 es Esmechel. No. Esmechel Vaya que está complicado el nombre de este Pero bueno 2 millones de monedas chicos Para subirle uno de rango a Yachin Así que voy por él Ahí quedó ya Yachin con su primer subida de rango No está nada mal Vamos a ver las stats cómo queda Queda con 139 la estirada de porteros, 136 en colocación 134 en paradas Y 136 en reflejos, no está nada mal La verdad, y con esto pues creo que ya eh, Llego a A, a 116, bueno, no es cierto A ver, otra vez se me buggeó se me, se me buggeó otra vez el juego Unos momentos después Bueno chicos, pues ahora sí, ahí está Logré subir a 117 con esa subida De rango Apetit y con el refuerzo De la que logré subir de nivel No estuvo nada mal, la verdad Así que hasta aquí lo voy a dejar